Eh, a continuación vamos a ver cómo se visualizaría el perfil de un investigador dentro de la página web de Orcid. Accedemos a la web de Orcid, orcid.org. Aquí a la derecha, si queremos, podemos seleccionar el idioma. Y aquí buscaríamos, siguiendo el ejemplo anterior, el investigador. Como veis, nos recupera una gran cantidad de resultados, por lo que es recomendable que vayamos a búsqueda avanzada para filtrar los resultados. Y aquí en institución, como ya sabíamos, podemos filtrar por universidad complutense. En caso de que sepamos el ID de ORCID, también lo podríamos buscar directamente aquí. Y ya, mira, nos recupera menos resultados y en este caso sería el primero que nos muestra. Así es como se visualizaría el perfil del investigador. Aquí aparecería su nombre normalizado, este es el ID de Orcid. y ya aquí aparecería la información que le ha ido rellenando, el sitio web, el país, las palabras clave que son relacionadas con las áreas y los campos temáticos de su investigación, así como otros perfiles de autor, el de Scopus, el de Research ID, aquí ya aparecerían más datos de él en la bibliografía, en la biografía y sus publicaciones.